listos. GoPro, take a photo. ¿Cómo es que lo dices tú? A ver, inténtalo. GoPro, take a photo. Lo está grabando. Entonces te grabamos diciendo GoPro, take a photo. ¿Y esto es un pesebre? ¿Había un pesebre por ahí? No. No. no. No hay por acá. Mi, ma mi mamá no sabe qué es pesebre <risa> ¿En dónde has visto pesebre esto? En mi abuela ¿Y qué hizo un pesebre? Es como una casita ¿Y qué pasa en la casita? Pero una cosa graciosa es que un, un niño del colegio se llama Jesús Sí Jesús ¿Crees en Jesús del niño? No. ¿El niño? ¿No crees en el niño? Sí, él está ahí. Ahorita estábamos hablando de eso que, que le pregunté si, si, le, si le hicieron la cruz en la cabeza. ¿Al niño? Ah, en el colegio. ¿A ti te lo hicieron? No. Y no. me lo no he puesto re bravo. Sí. Uf, claro, eso mejor dicho, ¿no? De lo, que no me lo... Pero entonces le está diciendo a Anto que pues sí, pues obvio uno no está ahí. Pues que sí. Obviamente no lo harían en el colegio. Pues a mí en el colegio todos los colegios me lo hicieron. ¿No sé? sí. Y haga la fila, señora Aristizábal. No, Pero no querías. No, y yo me, y me lo quitaba y me regañaba. Sí. Es que es de una religión sí, Los que está. se ponen eso es porque creen en unas cosas Ellos yeah. creen en unas cosas Que luego pronto entenderás Sí, bueno, pues cuando yo mi, le digo lo unos mismo Los niños de mi colegio Dicen es que, que si dicen mentiras Vino el diablo bueno, ¿y el ¿De dónde? <risa> sí, pues Es que son historias que la gente inventa Para, para, los, para asustar a los niños pero tú sabes... Pero pues Tú sabes antes de que... Uno podría creerlo como que son como... Pues historias. Como historias. Que, que, ayudan sí, a la gente que inventa a la, la gente pues para... Pues sí, pues por qué echar inventar cosas. Me consientes pero sin jalarme el pelo. Ah, entonces para qué te consientes? Te estoy desenredando ese momento ahí. ¿eh? Oye, ahí está grabando la cámara. Sacale la lengua al menos. Mm -hmm. Luego te muestro, ¿listo? Dile chao al, al público. Chao. <risa> <risa>